Es preocupante esta situación, porque veo como que hay inoperancia desde de las instituciones que tienen que ver con eh, el tratamiento de las aguas negras. Eso es pestilente lo que está pasando ahí. Pero mire, más grave es que yo venía saliendo de la, de la estación de gasolina y, y hay un hoyo ahí que me, se tuvo que desarmar eh, el vehículo. Eso no puede ser. Yo entiendo que el ayuntamiento municipal debe tener un personal eh, de supervisión que ayude a, a, al alcalde. A ver dónde están los problemas de bacheo, dónde hay baden en malas condiciones. Mira, ahí mismo, donde la libertad también hay un problema, ahí. Más arriba del puente, por ahí. Entonces, así no se puede. ¿Qué tiempo tienen en esta situación con esta agua negra? Bueno, yo. Tiene más de una semana. Más de una semana. De Inapa, de ningún lado ha venido a resolver el problema. Me dicen que una persona, una persona de, de, de por aquí, que ciertamente ellos vinieron, observaron. No dijeron nada y se fueron. Esa es la información que tenemos. Pero lo que más me preocupa a mí, además de esa agua negra, es ese problema, ese hoyo que hay ahí. Es un hoyo terrible. Y eso le va a crear mucho problema a la gente que tiene un, un vehículo. Porque le va a dañar los amortiguadores. Y quién sabe si otra cosa, el crán. Y así. así que hay problemas. Yo he al señor alcalde eh, que debe de andar en la ciudad. Él debe salir. A la ciudad a ver su pueblo, a ver dónde están los problemas, porque nadie le cuente. Porque un, un ciudadano que ya con los investidores de alcalde y el pueblo lo eligió, es porque el pueblo entiende que ese alcalde eh, tiene las condiciones para dirigir a su pueblo. Pero si el alcalde no siente amor por su pueblo, no sale a ver los problemas que hay en la ciudad. ¿Cómo se llama este sector? Este sector, bueno, este sector tiene que ser el instante de Águila. Okay, ¿Cómo es el nombre suyo? Miguel Betánce. Okay, Miguel, gracias.